Hermosa, preciosa, muy bonita esta, esta, esta fiesta. Es padrísimo, es hermoso. Es una cosa que, como lo vuelvo a repetir, somos privilegiados de tener esta fiesta que es mundial. En Saguayo somos todos. ¿eh? porque se ve el cariño de la gente y eso hace que la gente que venga de fuera se sienta en confianza y se lleven una grata impresión aquí de Zaguayo. Las invito a que vengan para que conozcan aparte de lo que viene siendo la tradición del santo, nuestra cultura, ya que en Zaguayo contamos con muchas cosas que ofrecerles, tanto gastronómicas, como artesanales, como nuestra cultura eclesiástica que es muy grande. Pues que es muy bonita, que me siento orgulloso de ser sahuayense por esta tradición